Detectado, se lo dije, se los dije, se los dije, se los dije, se los dije, maldita sea, se los dije, se los dije que ese güey estaba haciendo, ha se los dije que ese güey tenía güey! se los dije que ese güey estaba chetado, se los dije. ¿Cómo va a ser normal que 250 de ping y que me está abriendo fuego detrás del puto humo, güey? Constante... Güey, se los dije. Tramposo detectado, güey. Clipazo, güey. Tramposo detectado, güey. Tramposo detectado. Hijo de su reputa madre, güey. Por fin hacen algo, güey. No se atrevió a ninguna victoria. Y eso que íbamos ganando, güey. Y se los dije. No, que ganando, güey. Estábamos remontando, perdón. Estábamos remontando porque ese güey... Se los dije que ese güey estaba bañadito, güey. Se los dije, ese güey estaba baneadito, güey. Se los dije, güey. Ey, ey, ey.